¡Sando! les quiero pedir una foto esta canción se llama barranche de tres piquetes y me gusta mucho porque me recuerda mucho al rancho estuvimos en Nueva York nos fue muy chingón y, y les pedí una foto levantando todo su sombrero porque me siento orgullosa de portar un sombrero el sombrero es respeto y depende cómo nos los pongamos y cuando alguien te tire el sombrero me lo van a decir todos los que utilizan el sombrero ¿Cómo nos emputamos cuando alguien nos tira el sombrero? ¿Sí o no? Es que el, el sombrero se merece un respeto. Si ustedes ven, me han dicho personas, ¿cómo agarras el sombrero? Que tiene que tener un respeto al sombrero hasta para agarrarlo. Significa que somos humildes, rancheros, pero pendejos jamás. Va, a ver, toda la gente que no el sombrero, levante su sombrero, por favor, regálenme esa bonita foto. Acá, a ver. ¡Que viva México. <risa> <risa> sombrero tan pequeño, en el